En este tutorial eh, sobre Mendeley, editor avanzado, vamos a tratar de dar algunas soluciones a los problemas que nos pueden plantear los estilos de, de cita. Eh, concretamente, en este caso, sería eh, el problema que vamos a intentar resolver es eh, un profesor que quiere publicar o en una revista concreta ...y eh, le piden eh, este estilo eh, de, de cita... Eh, ...que son eh, las que nos dan eh, las instrucciones del autor... ¿no? De, ...para el autor en, en, la, en la revista. Si nosotros vamos a Mendeley... Eh, ...lo que haríamos sería eh, buscar el estilo de, de cita de esa revista en cuestión desde la eh, ventanita de estilos de cita y buscaríamos eh, ¿vale? Polymer eh, chemistry que sería la, la revista si, si no lo tuviéramos ya añadido como es en este caso lo podríamos buscar desde eh, eh, desde esta opción eh, por ejemplo eh, voy a añadir uno cualquiera, este mismo lo instalaríamos y una vez que lo instalamos lo podemos ver directamente desde eh, nuestros estilos ¿vale? sería este que acabamos de, de instalar ¿vale? y podemos establecer este estilo como el predeterminado Vale. En nuestro caso, eh, el estilo que nos ofrece Mendeley con el título eh, Polímer Chemistry presenta una ligera variación con el que nos piden en la revista. ¿Mm? Concretamente, en, en el estilo que nos piden en la, en la revista, el año eh, tiene que aparecer en negrita. ...mientras que en el estilo de Mendeley... Eh, ...lo que aparece en negrita es el volumen de la revista... ...por lo tanto no es exactamente el que nos solicitan... ...Mendeley nos permite desde la pestaña About... ...acceder al editor avanzado... ...de estilos de cita... ...y eh, nos permite por ejemplo buscar... ...en este caso... ...por nuestra revista... ...que es Polymer... ...Chemistry... ...y lo primero que vemos... ...es que al buscar este estilo... Eh, ...Mendeley nos indica... ...que eh, este estilo de, de esta revista se basa... ...en otro que es el de la Royal Society of Chemistry... ...una vez que nosotros vemos este estilo... ...podemos ver por ejemplo que los autores... Eh, ...bueno, primero que el, la forma de citar es numérica... ...y que los autores se eh, citan... ...o aparecen en la referencia en el orden directo... ...y además aparecen todos... ...sin embargo, como podemos comprobar... ...el año en este estilo aparece, ...no aparece en negrita ...y en cambio sí el volumen... ...pero podemos hacer pequeños, eh, eh, ...pequeñas ediciones de este estilo... ...dándole al botón Edit. En el momento que le damos al botón Edit... ...nos autentificamos... ...con nuestra cuenta de Mendeley. Le decimos autorizar... ...y eh, le voy a decir que voy a crear un nuevo estilo... ...basado... En, el, en ese otro que es el de Royal Society of Chemistry bueno, me dice eh, eh, y es verdad porque yo ya este estilo lo, lo, ya lo he editado por lo que le voy a decir es que me lo abra ¿vale? para que se vea bueno, así sería eh, como se ve el, el estilo con el editor eh, visual de Mendeley claro, aquí yo ya este estilo lo he editado previamente por eso aparece renombrado como con un estilo propio si nos vamos a, a, la, a la referencia vemos que yo aquí ya he cambiado el año simplemente esto se haría de la siguiente manera yo podría seleccionar el año y quitarle la negrita y volver a eh, seleccionar el volumen y ponerlo en negrita o al contrario es decir según mi, mi revista lo que me piden es el año en negrita pues lo pongo en negrita y el volumen en cambio eh, no sería negrita de esta forma, le damos a save. De esta forma tendría yo este estilo ya personalizado disponible para utilizarlo en mi eh, Mendeley. Y ya sí que vemos que en las referencias, en vez de aparecerme el volumen en negrita, me aparece el año eh, que es tal como me lo piden en la revista donde voy a publicar bueno, esto ha sido todo espero que encontréis el, el tutorial eh, interesante aunque sí hay que decir eh, en toda esta parte del editor avanzado, eh, bueno, Mendeley todavía tiene eh, que desarrollar un poquito más y, sobre todo, eh, bueno, hacerlo un poquito más fácil para que podamos eh, personalizar aún más nuestros estilos de cita. Eh, muchas gracias por todo.